Lunes 4 de abril, por fin se fue marzo, hoy el mes para largo. Acá estamos nuevamente junto a una nueva revuelta que trae de todo y estamos con el Angelito y junto a Jerko Pablo. Sean bienvenidos, cabros, cabras, a esta nueva revuelta. ¿Cómo están? ¿Cómo les va la vida? Acá pasamos marzo por negro, feliz. Ahora viene Jogoyo mil, para los que les gusta la marihuana y a mí que me gusta la lluvia lluvia en mil, pero ojalá, no, pues no sabemos. Yo no me estoy de cumpleaños. ¿no? Estoy en abril. Estoy en abril el 14, weón. Igual, igual me huevé me, a me, estar de cumpleaños. No, no por temas de edad, sino que porque me da un poco de paja esta altura de estar de cumpleaños. Estoy medio viejo, weón. Ay, mira, a mí me pasa lo contrario. No Yo estoy de cumpleaños el 9. Y como que tengo ganas de carrete y todo. Sí, ¿Todo de abril. Pero antes no, antes no me cargaba, así como que mi cumpleaños que lata. A mí me gustaba hacer carretes, pero ahora ya como que no me gusta tanto, güey. Como que me gusta más hacer como 11 en mi casa, en la casa de mi mamá, güey, así. Y bueno, obviamente después voy a almorzar con mi, con mi bolola y va campo, güey. Pero, Oye, pero, pero mira es, pero es, bien, es bien particular, es como lo que es Jerko, como tiene que ver con la edad, porque el, angelico, el angelito no le gusta salir mucho y le gusta celebrar. Jerko pasa saliendo, pasa de carrete y de mambo y no quiere celebrar tanto. Entonces, ¿cachai que ahí hay una, una relación en eso también? Pues? Sí, oh, sí. O sea, yo nunca he hecho que... un carrera de cumpleaños, jamás. Ah, ya, no, yo sí he hecho, pero celebrar el cumpleaños es como, es como un hueveo, es una carga más que una que una alegría, weón. Bueno, encuentro yo. Como que tienes que estar preocupado de las weas, ¿cachai? Hacer cuestiones, hacer el aseo el otro día, weón. Bueno, igual paja, pues, weón. Bueno. Ya no, sí, ya. Los, los tengo una hay un grupo de amigos que solo celebran en bares y eso me gusta menos que ir a las casas me gusta oh, mucho mí más mí ir a las casas me los que celebran en bares weón. no yo que quería se ir, se ir un a un bar <risas> no podía hablar weón. el otro día fue el cumpleaños en una disco weón, también y no podía hablar mucho nada weón. la música fue no claro. este, siempre de tu gusto ¿cachai? no paja bueno lo más probable es, lo más probable es que de tu gusto cero ¿Sí o no? Me gustan hartas cosas, lo que pasa es que no me gusta el raguetón, pues, weón. Entonces, puta. ¿Cachai? O sea, ¿Y ahora todo es el puro en estos tiempos ni el trap estáis cagados? Porque eso es lo que se escucha en todos lados, pues, weón. Como que ya no estoy en la onda, weón. <risa> Oye, bueno, bueno tenemos bueno. entonces dos cumpleaños, los vamos a celebrar seguramente 9 de abril. ¿Qué fecha cae Angelito? ¿Qué, perdón, ¿qué día de la semana más que fecha? Sábado, este sábado. Ah, este sábado. sábado. Al toque, <risa> al toque. Y el, y el junto, jueves, jueves y de, santo. Y jueves santo, weón. Bueno, bueno, bacán. Ahí, Ahora, el también, pues, weón. Buena. Ah, Igual los dos es como, ¿cómo no van a hacer carrete si cae sábado y si cae en fin de semana largo? ¿Cómo no? Sí, pues, ¿cómo, es como no? no. No es la pregunta mía en particular, sino que uno le diría, oye, pero ¿cómo no voy a celebrar si está dispuesto claro, si a al otro día? Feriado, weón, ¿Por qué no hacía algo? Se va a weón, Te Está puesto que fue el Mauro. Pu Está puesto que fue el Mauro. Pues nuestro el mauro y amigo. Y pues, así como, oye, weón, el mauro. Y, después, y es Viernes Santo después, pues, weón. Puta, podemos, podemos carretear calita, weón. Pues. Y puta, no. Hoy es eh, semana de, de muchos hechos noticiosos en este chilito. Bien particular este chilito que siempre nos sorprende. Hay varias páginas que se han especializado en cachureos que salen de Chile, en cosas que pasan eh, no sé si hoy día vieron un meme o sea, perdón, un videito de una periodista de 24 horas eh, que está hablando de Star Wars y cuando le toca decir sí eh, tripio que es el, el, el robot dice sepo lo vieron sí. cuando dijo, bueno eh, sí, es, es, vino, vino el actor de, de, de este gran personaje de Star Wars que se llama Cepo y nada, sigue la conversa. Y claro, es sí, porque los pads. Claro, ella lo leyó, decía Cepo. cosa sea, leyó el 3, como es, y lo pasó, y chao, claro. Alguien que no está vinculada ni relacionada. Debe ser Jota. Sí, joven Era claro, 25 años, no sé, una chica, claro. Obviamente no vio Star Wars, se no está vinculada a Star Wars y dice, manda esta burrada, esta cosa que no se debería decir. sepo en vez de decir. Sí, hubo mucho ofendidito, Star wariano ahí enojado. O sea, no, yo lo, yo, no, yo lo vi O sea, más que, más que Starwarianos Vi a, a los que están ofendidos siempre Que no tienen que ir con ser de Star Wars o sea, Hay una cantidad de trolls así en las redes Hola, ¿cómo están? Ya la caca una generación yo, yo, yo, yo el otro oye. día puse Yo puse el otro día en mi Facebook En la paltas con aceite, punto Y las locas Ay, me van hasta estar Yo creo que también me pasó algo similar con eso Cuando salió el otro, el otro es el, el PBA. Me pasó con mi hijo ah, yo también, también que él me dijo oye oh, yo quiero uno de estos, y yo buscando el BB8 <risa> Entonces... <risa> no, y, <risa> y mi hijo me dijo el BB8 yo me imagino es Mar, el BB8 Oye semana asco? llena <risa> semana llena de cosas los yo sé que ustedes dos no son tan futboleros como yo pero tuvimos el desastre de la selección de no ir al Mundial, eh, Boris sale en su primera gira a, a, de fuera de Chile, que va a Argentina. Eh, algunos problemas ahí con Fontaine, que fue portada de las últimas noticias. La Tere se agarra con la bestia ahí de pasada en una radio. Eh, hay una amenaza de masacre escolar la semana pasada y esta semana hay otra nueva en Montepatria. ¿Cachesa eh, huevo? Hay una, una cosa particular, no sé si supieron que esta semana la ISCA se queda de vicepresidenta... La, la primera mujer. Sí, que se la presidenta. primera mujer y le tuvieron que rendir honor y todo lo que conlleva a ese, ese tema poderoso. Entonces, Rango. Hay, una, sí. hay una semana bien, bien, bien, bien cargada. Eh, hay cosas que no tenemos en pauta que también están dando vuelta. No sé si vieron lo de Piñera que firmó el tema de las vacunas un par de, el día antes. ¿El que día? dejara... El último día, el día antes que dejara el cargo, que las vacunas podían estar asociadas a algunos problemas como físicos, que eran los que habían dado en Inglaterra principalmente, que son los mismos, pero que él lo firmó el día antes medio escondido. Eh, el problema que hubo con los senadores en Argentina, por decir Walmapu en Chile, eh, que le dice que después tuvo que salir a pedir disculpas. No sé, hay 200 temas en la pasada. No sé por cuál comenzamos. Elíjanlo ustedes. Sí, la quién revuelta una, cuatro la <risa> Claro. Lo que quieran revuelta. poner en la mesa. ¿Cuál sí, poner en la mesa? Que así es presidenta, ¿no? Empecemos. Pues, eh, Porque ahí podemos hablar. Igual, puta, como que da no, la wea, weón. Pues, bueno. Igual es que Sí, particular. Hizo, sí, que cuando habláis de estas cosas tenéis que ser bien puntilloso, sobre todo cuando hay autoridad, y creo que en realidad igual hay que, hay que guardar como las proporciones y la hueá. Yo creo que para uno que no es mapuche, como que te parece así como puta, el problema, weón, así. Como que uno, a, uno, a uno le pasa, ¿cachai? A mí por lo menos me pasa esa wea. ¿cachai? Pero, pero sí. igual los argentinos se ponen quisquillosos también con la weá. ¿cachai? Si, puta, nadie está... Na nadie les quiere quitar la Patagonia a los weones, pues, weones. <ríe> como hicieron ellos en su momento, ¿cachai? O sea, no, no es... Sí, lo, que, lo que pasa es que hay una, una de las mayores problemáticas con esa pasada es que al levantar el Walmapu que abarcaba de, de los dos océanos, ¿cachai? Del Atlántico al, al Pacífico, como la franja donde está toda la concentración de mapuches que pasa a Argentina, ponen un tema la nación mapuche en Argentina, que ellos no quieren que se levante. Entonces, al, eh, porque igual mapu es todo el tema. Entonces, ahí eh, la problemática que debería ser hasta la cordillera, porque igual mapu es todo el pedazo. ¿no? Entonces los argentinos como que sí. se engrifan con la posibilidad de lo lo que los mapuches a hacer cosas. Con el tema mapuche, pero sí. menos que los chilenos, en todo caso, yo por lo menos hasta donde... Mucho, mucho, la menos, que Chile. Chile. Sí. mucho menos que Chile. los chilenos. Mucho menos que los chilenos. Es más grande el cual argentino que el cual chileno, entonces como puta. Sí. ¿Cacha yo creo que, en realidad, a mí me pasa que encuentro que es demasiado, así como ponerle, pero igual no entiendo, ¿cachai? Porque yo sé que cuando habléis de relaciones internacionales o de todo serís como autoridad, tenéis que tener cuidado, ¿cachai? Sí, porque Al rey de España, el Merluzo, ¿cachai? Anda, bodich merluciando. Anda merluciando en Argentina ahora, bodich, si Anda, duro, anda merluciando. Oye, ¿tú, por, qué, ¿por qué le decís merluciando? No, no entiendo el término. Porque Porque dicen no merluzo, ¿Por qué le decís merluza? Un periodista español lo trató de merluzo, por lo que dijo ah, la... lo vi. y merluzo allá en España es como, puta, es como ahuegonado, ¿cachai? Pero no, igual no, yo no digo, vi, que no tiene que vi. ver ese noble pescado weón, con, con, con ser estúpido. Weón. Los pescados son todos <ríe> hueones. Los pescados no, no, todos, las no las todos. Los pescados se caracterizan por su el rico sabor. <risa> y por su gran amor, oye, y de ácido graso como el omega 3, pues, wey, ¿no, no me te... tanto, ¿no? La oye, so, so, la Solo como dato anexo, yo durante muchos años leí que los, los peces en part... la mayoría de los peces tenían una memoria muy corta, no, no lograban recordar muchas cosas, una memoria de corto plazo. Ya, espera, espera. Entre dos a 4 segundos cada, cada pez, ya ahí se inspira Nemo, y ahí está Dory, que es una, una, una, una pescadita que se olvida de todo. Pero en esas pasadas hay un estudio que leí hace poco en Geographic que dice que no es así, no están así, y que pueden recordar no días ni semanas como nosotros, pero se amplía a varias horas en algunos peces lo que pueden ir recordando. Solamente quería dar el dato frito y el dato rosa ahí <risa> y lo más. la guay, que sabéis negro, weón. Bueno. Sí, <risa> sí. sí think? Bueno. bueno. Yo sé que hay sí, ya, un. Oye, es ultra oye, venenoso también, y, y bueno, hay datos fix de PC, pues bueno. Sí, pero hay chistes también. ¿Ah? Hay chiste. oye, Angelito, tuviste algo de la ISC esta semana? Eh, sí, vos pues, vi lo mismo que ustedes. Lo que declaró. Eh, encuentro que. Que no debería haberse disculpado. Porque. Ya. Sí. Porque en el fondo está rompiendo como con todos los esquemas, tal como hablábamos la otra vez, de decir las cosas que nadie se atreve a decir. Entonces, por eso genera tanto, tanto revuelo y tanta urticaria en la gente, porque son cosas que la gente no quiere escuchar en el fondo. Y, y referirse algo al Mapu es una realidad, es algo que existe, que ha existido desde mucho antes, que existiera el Estado chileno, el Estado argentino. Así es que mmm, encuentro que no debería haberse disculpado para nada. Como que... Eh, si bien es cierto, están trabajando en base al ensayo y error, pero deberían ser conscientes y hacer un análisis de qué cosas sí efectivamente cometen equivocaciones y en cuáles no, ¿cachai? Sí, a mí me parece bien particular igual. A mí sí me parece que, hay, como dice el Yerko, hay que ser eh, medido y mesurado en algunas cosas porque... No, no solamente iría la susceptibilidad del país, que claro, en el que estáis cambiando el proceso, pero está ahí pasando de la cordillera a otra, a otra línea, creo. Pero, pero en el fondo, las susceptibilidades sí. que surgieron ahí fue como del, de, no sé si el alcalde, no sé cuál será el cargo que se, se utilizará ahí en esa zona, que hace alusión, eh, y que, diciendo Gualmapu, que es como unas provincias. Como el alcalde, sí. no, no tengo claro, de, de una de esas provincias fue quien reclamó e interpeló como a la Casa Rosada para que se manifestara sí. y, y dijera y pusiera como los puntos sobre las IES al Estado chileno sobre que Gualmapu en Argentina, como que no, ¿cachai? Sí. Pero sí. yo no. Es que pasa O sea, que... estaba leyendo, el otro día estaba escuchando una entrevista que le hicieron a un periodista argentino y fue así como, o sea, no, no. Eso no es tan relevante. O sea, aquí en Argentina, los argentinos están pensando en otra cosa. Decía, si aquí está la escoba económicamente, eh, la inflación está matando a toda la gente, tanto todos agobiados con los trabajos, etc. O sea, eran otras las preocupaciones. De hecho, era a tal nivel, que decía el periodista, que casi nadie estaba pendiente de la visita, incluso que iba a ser Borca de Argentina. Entonces, como que yo creo que también es parte de... De, esta, de este sensacionalismo de los medios, de tomarse de cualquier cosa pequeña y agrandarlo lo más posible con el fin de hacer noticias. Sí, pero por lo mismo el gobierno tiene que entender que tiene que evitar flancos gratuitos, pues bueno, ¿cachai? O sea, y más con Argentina que igual siempre hemos tenido problemas limítrofes graves, ¿cachai? Sí, con Argentina nunca nos hemos llevado bien, a pesar de que hablen no que el país hermano, que la hueá, la verdad es que nunca hemos tenido buenas relaciones con ellos en términos limítrofes, ¿cachai? Entonces igual es, es como que hay, que hay que tener cuidado, creo yo. Igual, encuentro que para uno es como puta, que vean tanto, ¿cachai? Pero puta, en el fondo igual uno entiende que cuando está en el gobierno tenéis que guardar ciertas, ciertas precauciones. No sé si está bien haber pedido disculpas o no. No, no, no, no. no lo había pensado así como, oye, que yo pensé que, o sea... Asumo que pido disculpas para la gente de Argentina que se sintió ofendida o que sí. sintió que había algún problema. Fue como o sea. una reacción refleja, encontré yo. Es como cuando te dice oye, con esto que dijiste hiciste si sentir mal a alguien. Ah, pucha, disculpas Fue como una acción refleja. Encuentro, no creo, sí. que ella ya tenía un análisis de lo que realmente implicaba referirse al Walmapo de esa manera y las consecuencias que iba a tener y, que tener y las susceptibilidades que eventualmente podía herir. O sea, yo creo que fue así como, pucha, pasó esto. Ah, ya, lo siento. Igual es de pega, esas cosas, encuentro yo. ¿Cachai? ¿Cachai? ¿Cachai? Claro, claro. Bella, ¿cachai? ¿Cachai? Es como lo no que decían, por ejemplo, de la Camila Vallejo, que también estaba, estaba escuchando, que había dicho que no se había aprobado ninguna norma en la convención constituyente, y que tenían que esperar a que se aprobaran las normas recién, siendo que ya creo que hay 100, más de 100 normas aprobadas. Entonces ahí también le decían, oye, ¿tú cómo va a ser el gobierno? ¿Cómo va a estar diciendo que no se ha aprobado nada? O sea, ¿de qué me estáis hablando? O sea, es que, no, lo va a lo que... No, y la pantalla no, o sea. no, no, no, es que ahí hay una particularidad, que no están aprobadas las normas, están en el borrador, aún no se aprueban para, para, para el texto final, entonces tenía razón ella en esa pasada porque hay creo 300 incisos listos, pero... Esos, esos son el borrador aún, no es lo que se va a entregar como carpeta final. Pero o entonces no hay nada que esté ya definitivo para que pase a la, a la aprobación final? No, todavía no. Entonces, paso hay técnico. cosas que... Sí, po, hay paso previo y hay cosas que se dan de hecho porque está el quórum listo para tenerlo. Sí, po. como, sí, por ejemplo po. el aborto tres causales se celebra por eso. Pero, te pero si te vas a lo técnico, no está aprobado. Está en el borrador de la constituyente. Mm, ya, entonces me retraigo. Ajá, lo que a mí Perdón, perdón, disculpe. No, sé no, lo peor no es que vale, el Partido Comunista y el quinto retiro, o sea, ahí tomó un quilombo ahí, weón, bueno, con la cuestión, porque Cario la perdió en el Congreso la, la, la pelea, por lo menos en términos discursivos, ¿cachai? Y el PC se planteó completo en torno al, al quinto retiro, pues, weón. Bueno. Igual a mí esa weá sí. me, me toca problemas, no, no, no, no solo por el quinto retiro, que más allá de que uno le guste o no le guste, el problema es que teníamos una coalición de gobierno fracturada, o sea, sí. esa weá Super. es claro, o sea, en vez de ser una estructura más monolítica, weón, y tenís la, la pura cagada, weón, empezando el gobierno recién, weón, igual es más weón. Sí, es más complejo. Bueno, quería dar un, un par de tips o detalles de lo que estaban hablando. ¿Cómo será el presidente de hoy día de Argentina? El Alberto Fernández. Alberto Fernández, bueno es que igual y día hicieron buena amiga y ¿Sí? claro imagínate que bueno dato y detalle eh, fernández fue habló al otro día de la elección de boric en el palacio castillo el palacio la ¿El vez, en la primera en el almuerzo hizo el discurso que le pidió Boric por teléfono y la primera vez que un presidente hace eso en una, en una comida chilena en ese instante cacha en ese momento no los no había dado antes entonces tiene un muy buen vínculo pero en esa pasada Quiero decir dos cosas. Primero, la inflación en Argentina está por sobre el 50%. Eso, en esa anda la inflación. De, de, así está, pero de, de la puta madre. Ahora pidieron un préstamo al Fondo Monetario Internacional que se va a pagar durante los, últimos, los próximos años. Pero en esa pasada, Cristina, que es su vicepresidenta, y en distinto a como está en Chile instaurado, están enemistados, no se hablan. ¿Cachai? están en una guerra así fracturada, durísima en la interna, y seguramente se van a terminar dividiendo en esta pasada porque ellos dos se unieron para ganarle a Macri. Entonces en esta pasada están en una enemistad, pero así que ni te cuento los dos en Argentina. De hecho, no se hablan, no, ni se dan porque ¿Para no robarse ¿tú? qué cosa? Ese es su problema. Claro, a mí me toca robar. Pobre... A mí me toca robarme eso. No, a ti te toca <risa> así. No, pobre, a... te toca pobre me... argentino, Juan. <risa> ¿Se van a repartir los bolsos donde se van a llevar la plata? Mm. Uy, ¿te acordáis que estaban, estaban sí. los de Cristina Fernández estaban enterrados en, una, en, una, en un convento? Sí. Oye, podríamos hacer un programa solo de eso, loco. Oye, sí. Sí, es que es tremendo a la Argentina, como se la han pideado. Y siendo uno de los países más poderosos del mundo en cuanto a territorio, ¿cachai? En cuanto a, a recursos naturales, ah, puesta, es tremendo. Y por corazón de todo, tienen caleta los hueones, una sí. cuestión increíble. En están... el mundo tienen los hueones. Sí, como sí, pues, podía ser, en algún minuto fueron parte del granero de Sudamérica y ya no lo son. Bueno, tenemos eso y tenemos otra cosa con dije que pasó esta semana, que le tuvieron que rendir honores porque es la presidenta en este de Chile. La primera en no, la historia yo... de Chile. No, pero, pero en este momento es la presidenta. Pues. Es la presidenta. Es la presidenta, ¿cómo se llama? Eh, secundaria, no sé cómo es el nombre. Presidenta... No, no, subrogante, ¿Cómo? No sé, subrogante. subrogante, ¿no? Subrogante. No Esa es. Sí, pues la presidenta le tuvieron que rendir en honores, eso también estuvo bien potente en la semana cuando pasó, también en la semana ella dio unas declaraciones que estaba para el Día del joven Combatiente a favor de carabineros, que también giraron un resquemor, Oye, varias sí. cosas. Oye, videos. Sí. es que, tuvo ¿Es un que video. Es que tenía que ir... Lo que pasa es que yo creo que ahí hay una basada que todavía no entendemos, que tiene que ver con las políticas internas. Si no están en buena onda con los pacos, se le pueden dar vueltas, le puede llevar la cagada. Entonces, tiene que estar haciendo política. Además, no tiene que, que tener... estar en onda con los pacos. Cuando se ha visto que, que el gobierno está en contra de los pacos, esa, esa hueá no, no, no puede claro. ser. O sea, tiene que ser críticos pero no puede ser como... No, y ahí toda la callada del, de, la, del, del, de, la, de la izquierda no entiende mucho esa hueá, ¿cachai? Entonces... Tiene que hacer política, po. Claro, que tiene que hacerlo. Entonces, tenéis frente a amigo que está bodeando, po, bueno. <ríe> es el... No, y además de eso, que, si no, que tenés que ir con pies de plomo, porque si te mandáis una cagada, en esa pasada se te puede ir toda la mierda, o sea, la derecha se cierra, no te deja gobernar y no va a poder ni siquiera avanzar un poquito como es correr el cerco de a poquito y el próximo presidente va a ser de derecha entonces tenemos que, tiene que hacerlo de esa forma pausada paulatina y políticamente correcto y por eso tuvo que hablar de los pacos en la semana fue a hacer un video con ellos, estuvo con ellos dijo que le iba a dar apoyo mil no sé qué cosas y la hicieron mierda por el otro lado claro yo creo que no Sí, es que eso es política, eso es muñeca. Si no, es que eso es lo que tienes que tener para ser político. Esa muñeca la, es súper necesaria para que el agua avance. Si no no, es, no, no va a llegar O al frente amplio estar en esa entusiasta, pues, weón. O sea, es complicado porque lo, los pagos igual se mandaron las medias cagadas. No solo el gobierno pasado, sino que se ha mandado cagadas sistemáticamente uh -huh. durante mucho tiempo. Entonces, darle, darle también el, el apoyo a una institución corrupta para hoyo, weón, violador de derechos humanos y todo eso, weón, es, es complicado, pues, weón. Pero puta, a veces, como dice Macari, tenéis que comer mierda pues weón, bueno, ¿cachai? Toca y, toca nomás. y puta, van a tener que comer mierda y, y, y bueno, es así nomás, pues si no podéis ser tan puritano para pa las cosas porque estáis gobernando, no estáis, no ahí en la calle manifestando, estáis sí. porque tampoco puede ser que, que, que esté quedando la cagada en Plaza Italia todos los, los viernes, pues weón, bueno, ¿cachai? O sea, ya no, sí. no corresponde, ya, o sea, la gente está cansada, o sea, por lo menos yo estoy cansado, no sé ustedes, pero a mí me molesta que esté la cagada en Plaza Italia todos los viernes, pues no me gusta esa cosa, ¿cachai? Exacto, yo creo que esa, esa, porque yo también, por ejemplo, el otro día me preguntaba, ¿por qué la gente sigue saliendo si se supone que ya se han, se han obtenido algunas cosas por las cuales se estaba generando esta lucha constante ahí en, en Plaza Italia? No, de lo pasa que pasa es que creo la... que esa lucha ya, ya es como contra los... Pancos contra los carabineros, ¿cachai? O sea, yo creo que esa es la lucha. No, no, lo primero es la liberación de los presos de la revuelta, pero yo creo que tiene que ver con no entender la, el desarrollo político. La única forma de hacer cambio drástico es siendo una dictadura. De otra manera, el cambio siempre es paulatino, ¿cachai? Entonces, los, locos, los cabros que van a la, a la manifestación, lo que quieren es que liberen a todos los presos de la revuelta. Y en esa pasada, lo que hizo Boric fue quitar el, el, las querillas del Estado, pero eso no significa claro. que van a salir inmediatamente libres, ¿cachai? Claro. Entonces, Además, ¿qué, no sé es? eso? y ¿qué opinan ustedes de, de una amnistía, por ejemplo, para el periodo? ¿Les gusta la idea o no le gusta la idea? A mí, me, a mí me gusta cómo la está planteando, en este caso, el gobierno, que tiene que ver con los que no tienen casos graves, los que no están condenados por, por, eh, por, por quema o por algún caso más complejo, ¿cachai? Son principalmente los que no tienen causa, porque hay muchos que están ahí solo porque un Paco dijo que los, los vio, pillaron, pero no hay ninguna ¿sabes? prueba. Exacto, ¿no? y además han estado presos solamente sin proceso en el fondo, y eso sin es... Lleva un año y medio solamente porque los locos Esperando. han dilatado el proceso, entonces eso me parece terrible, ¿cachai? Porque seguramente muchas de sus penas son para sí. estar ni siquiera tres meses adentro, ¿cachai? Porque son, eh, son en un lugar no habitado, porque quemaste una weá y te dan dos meses, ¿por qué? Sí, porque la ley chilena vale gallán, pero en esta pasada. Entonces, en esa pasada los cabros no deberían estar dos años presos, pues, bueno. Habían algunos que tenían medidas cautelares de pasar los próximos tres años con libertad vigilada, ¿qué significa eso? Que tenía que estar en la casa la gente de Punta Arena. Entonces, en esa pasada solamente era medida de, de seguimiento a las personas que habían estado manifestándose, sí. los que están adentro y los que tenían medidas cautelares. Yo soy, soy partícipe de una, de una amnistía controlada, ¿cachai? Sí, a mí por definición la amnistía nunca me ha gustado mucho, me gustan más los procesos bien hechos nomás, que el proceso no está bien hecho, ¿cachai? Entonces... Y además las amnistías son, tienen sentido, en este tipo de cosas si sí tienen sentido las amnistías, ¿cachai? Porque son periodos como álgidos, muy complicados, donde queda la cagada y, y puta, hay que hacer algo, ¿cachai? Pero a mí Oye, cómo me ¿cómo, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo se llama la senadora que quedó con, con Ceguera después del de tema con de Paco? ahí? ¿Viste lo que dijo en la semana? Que Osandón le condicionó el voto por liberar a los presos de Punta Peuco que Osandón sí. después dijo que no que mentira que no, que que no. Me que no me entendía me por qué ella decía esas cosas claro, pero ella dijo que en una conversión que tuvieron, él le dijo ya, yo te doy el voto pero si tú doy el voto va, que liberemos los de punta peuco bueno, así, así sí, es la sí, política sí. nomás pues, bueno, es sí, así, bueno, una por otra pero Osandón no. me parece un sucio en esa pasada, si es que fue así pues, bueno. Sí. bueno, y le puso el pie encima también a la Fabiola pues, diciendo que como ella iba a saber más del Senado que recién venía llegando claro bueno, tremendo. O sea, Oye, es que dentro no, de eso... En cierto punto es cierto, pero puta, no, no tenéis que decirlo, porque bueno, eso es como obvio, si cualquier persona que va llegando a un lugar sabe menos de, O sea, digamos que no resta ni suma, ¿cachai? Onda no... no, o sea, oh, yo también creo que obviamente sabe menos, pero Sandor no sí, pero... está poniendo la, la pata encima de cualquiera que hable. ¿cachai? Además del tema del de... tipo de Senado que tenemos, en realidad, por ejemplo, en esta discusión sobre el sistema político, a mí francamente como que si es bicameral, unicameral, no, no, no me importa tanto, me importa más que hagan una buena estructura jurídico-legal, de tal manera que estos hueones no sean cooptados por la empresa, ¿cachai? Anda. Puta, eso es lo pero, más ¿sí? me o sea, todo lo otro me ves accesorio, porque es si así una wea única, metal Donde igual las empresas van a poder meterle plata a estos hueones, ¿cachai? Vamos a quedar en la misma igual, ¿cachai? Ya, pero es que después tiene que ser bien, con hartas leyes por abajo, tú sabes que esto va a ser una constitución corta. A mí lo que me, me llama más poderosamente la atención es el ISAL, el de los UDI, los RN, todos los que hablan. En contra de la constituyente, que se quiere cambiar todo, que es la refundación. Y yo, desde que sale la constituyente adelante, sé que va a cambiar las juegas que estaban. Que va a cambiar. Por esencia, una nueva constitución cambia el sistema que teníamos, porque no funcionaba. Y ahora están todos sorprendidos, hablando de una tercera vía, hablando de reflotar en los proyectos de Bachelet. Que eso es imposible, pero me parece irrisorio que los políticos de esas características estén hoy día asombrados. Así como oh, ¿qué van a hacer? en el caso de que el rechazo y toda la hueá, pero hay que tener claro una hueá yo creo que si la constitución es aprobada por, un, por menos del 60% hueá es eh, eh, eh, un fracaso para la constituyente pues, ¿cachai? y yo creo que ahí hay un tema también de parte de la izquierda no porque no solamente está torpedeada por los, por los núcleos de derecha más, más recalcitrantes, sino que también por todos estos hueones que hacen política identitaria dentro de la convención wean. porque no sé, pues pensando en el indigenismo, por ejemplo, el feminismo, que son banderas fuertes de algunas constituyentes, esa pues, están de acuerdo el 25% de Chile, si es que tomamos en cuenta la votación de bodich, que tampoco estamos muy seguros de si los que todos votaron por bodich son todos indigenistas y todos feministas, ¿cachai? Entonces, puta, de repente se subentiende que una constitución tiene que ser indigenista o feminista, pero en realidad uno sabe si la gente está muy de acuerdo con esa cuestión, ¿cachai? Yo en lo personal estoy súper en desacuerdo con cualquier política y identidad de que me quieran meter dentro de la convencional, porque a mí me interesa que la UA sea igual para todos. No quiero generar núcleos de, de privilegios nuevos, ¿cachai? Creo que, ojalá por pues alguna vez tengamos una UA donde todos seamos iguales, ¿cachai? No una hueá donde se le claro, da a las mujeres por ser mujeres o a, lo, a los pueblos originarios por ser pueblos originarios. Me parece un. Ya, pero lo no. pasa que, pero, ya pero tú sabes que esa pasada es porque, porque el Estado está en deuda, Pues. Por eso que se ah. hace ese tipo de estructuras, ¿cachai? Sí, o el sea... es que, es que Maya está en deuda no. O sea, eh, es, es, que es como difícilmente defendible una hueá donde hay una constitución de base que sea eh, parcial para algunos grupos. A mí, por lo menos, no me gusta. Más allá de que si le está en deuda, bueno, o sea, de una ley para que se les pasen las tierras, que sea lo que sea. Pero el tema es que aquí está en, juego, sí. está en juego que la Constitución nueva tenga una base de apoyo suficiente como para que, sí, o sea, es que... Para que se puedan dar. Porque si tienen menos del 60% que salga a aprobar la Constitución, puta, esa Constitución tiene patas cortas, ¿cachai? O sea, es necesario sí. una guarda donde esté, el, ojalá, la mayor cantidad de gente eh, a favor de la misma, ¿cachai? O sea... Espérate, espérate, el, que, que, hay, que, espérate hay, Quiero decir dos cosas, po, es como obvio. Quiero, quiero decir dos cosas con eso. Una, que la Constitución no va a salir... Podría, o sea, si no sale o con menos de 60, no es porque sea feminista o sea indigenista o tenga alguna de estas patas, sino es por la campaña del terror, este es terror que está generando al respecto, ¿cachai? Porque me llegó un mensaje texto, porque te están hablando en la tele, porque está hablando en la web, porque hoy día salió hablando la BIM con un diario, con un libro, después robado Providencia en Canal 13, es porque hay una mega campaña orquestada, porque Fontaine Hablis y portada el lunes Entonces... No es porque sea indigenista, sino porque de verdad hay una pelea drástica y durísima como de la derecha que no quiere perder sí, la, la pasada, es que, ¿cachai? que le ese discurso cuando haces cuestiones que a la gente no le gustan, pues ese es el tema, ¿cachai? ¿Qué? Y no ¿Qué? sabemos no no, ese es el problema, ¿cachai? Claro, no, es que eso no sabemos. Eso tema, no, sa esa, esa, no sabemos cuánta, cuánta galla va a votar por una constitución feminista o cuánta galla va a votar por una constitución indigenista, ¿cachai? Yo tengo mi turno que tiene que ser mucha gente, sobre todo cuando les explicáis que en realidad eso implica privilegios para grupos, ¿cachai? Por más que esos grupos, eh, a lo mejor para muchos de ustedes, incluso para ustedes dos, sea, puta, que bueno que tengan esos privilegios, ¿cachai? Por ejemplo, para gente como yo, esa bueno no, no me gusta, pues bueno, ¿cachai? A mí no me complican demasiado ese tipo de procesos porque también entiendo que después se tiene que normar a través de leyes, yo también entiendo que va a ser una constitución más corta que larga, una constitución mucho más normal y la pelea va a venir en otro lado, ¿cachai? Pero, eh, eso, que sea eso así. Que, ¿cachai? Ahora, tú sabes tú bien sabes que, no, que, nos va, que nos va a costar por lo menos unos 10 o 15 años recién acomodar nuestra constituyente a esta constitución y también el proceso de cada uno de los, de los, de los que se vaya eligiendo. Se va a sentar en varios años, ¿cachai? Porque va a tener que estar muy normado porque va a tener que estar muy desarrollada, va a ser bien compleja la, la instauración de la constituyente como tal. Quería, quería decir varias cosas, pero se nos acaba el tiempo, ¿cachai? Son, ya son las nueve y media, cabros, cabras, estamos en la mitad, en, en, en, la, en la parte del centro de esta revuelta de... ¿Qué fecha hoy día? El día es cuatro... La primera, de, la, la primera de un mes ya más corto, de un mes que empezamos a entrar a, a este otoño tan rico que nos gusta. No sé si a ah, no, Angelito no le gusta el verano. A mí me gusta más, más esta época. No, no, no. no. Eh, dentro Pero de eso. So... Yo no, el verano también. Solamente... Oh, yo no, yo soy, yo soy inviernista, cabrón. No, Oye, sol, sol, vale. calor, 32, 33 grados. No, a las 3 de la tarde. 5, 5, <risa> Pero me gusta ojalá, estar Dios, ojalá, ojalá Dios me hable acá al oído y diga que somos dos contra dos. Estoy esperando eso. A ver. Oye, en, es, en esa pasada, no sé si siguieron... Eh, estamos, pero solo para cerrar el tema, para cerrar el tema, Boric y, y Argentina, Boric y todo este proceso, que estaba en Argentina, estuvo con, con el Presi, se hicieron amigos, dieron varios discursos, estuvieron en la cosa, pero hay una cosa que hizo el Presi en la semana que, que, no, que se sale del ProSur. El ProSUR es una agenda de derecha que instaura Piñera, que la primera instancia se hace en Santiago de Chile, donde se empiezan a juntar todos los gobiernos de derecha que habían en un minuto en Latinoamérica, y Chile estaba sumado a ese cuando estos gobiernos estaban todos contra de Maduro. ¿Cachai? Bien ideologizada, bien normada por la derecha internacional, y dejamos de asistir a esa iniciativa. Boric me parece que ha hecho varias cosas interesantes durante la última semana. Una de esas es salirse del ProSUR, otra es firmar Escazú. Entonces, me parece bastante interesante cuando lleva 20 días y dicen que no ha hecho nada, yo creo que sí ha ido avanzando en varias, en varias instancias. Por ejemplo, eh, así, haciendo la mención, ustedes cachan que encaró la iglesia, ¿Te acuerdan Cuando encaró los primeros días la iglesia, que eran descubridores. Eh, no sé si cacharon que le firmó el código de aguas, priorizando el consumo humano, la semana pasada. Sí. Un nuevo, un nuevo código de aguas. Eh, es, levantó el tema del de de, sueldo mínimo. Va a, para escalar un poquito más arriba, el proceso más largo, pero escalar el sueldo mínimo, y rebajar a 40 horas la semana, que también no ya lo escaló. Sigamos. Yo, yo eh... el tema que decir de los tratados, me parece súper complicado que se firme el tratado según el gobierno de turno, weón Esa güey va a ser bananera cagar. O sea, no, pare... Yo no, no sé si otros gobiernos lo han hecho, de... lo hizo. Más allá de estar de acuerdo o no con el PLOSU, o con la guay que sea, creo que no, no es... No habla bien de una zona... En pero, pero, el Pro, pero el PROSUR no es un acuerdo, es una orgánica, YERCO. Por eso te dije, nos salimos de la orgánica. Es una organización más que un acuerdo particular, ¿cachai? Claro. El caso no, tiene que ver con otras no, cosas. Puede, en eso... de, todas de todas maneras, me parece que en cada una de estas cuestiones hay una visión como estratégica de para dónde va el país. Y creo que lo que pasa es que no tenemos claro para dónde va, ¿cachai? Porque no, no estamos claro. en un proceso constituyente, o sea, no podemos decir nada respecto de... Porque además las normas que se fijan en la constituyente, por ejemplo en temas de agua, propiedad privada, por ejemplo, de cosas como la minería, etcétera, van a tener un, un importante como influencia en los tratados que logremos... Eh, que ¿Los, los tratados ya vigente y los tratados con los cuales nos metamos después, ¿cachai? Sí, ahora la constituyente no puede sacar, no puede, por norma, no puede sacar a Chile de los tratados ya firmados. Eso es una norma que tiene esta constituyente, no lo puede hacer. No es que la haya normado ella, sino era una de las condicionantes para armar la constituyente. Claro. Dos cosas más quiero decir, solamente para cerrar. Eh, firmó la ley de prioridad del fútbol femenino para que tengan sueldo, que de aquí a tres años todos los clubes profesionales que tienen la obligatoriedad de tener clubes de por, eh, su rama femenina, tengan que tener sueldo a las mujeres en el fútbol femenino porque el día las tenían trabajando en el club y por bolita dulce. Eh, estuvo en la marcha el autismo y levantó el tema de la amnistía para los presos de la revuelta. Entonces me parece que sí si ha hecho algunas cositas, se ha ido avanzando a poco y eso ya me parece... Okay. Respecto al sueldo mínimo, que me, me lleva a la atención de las cosas que decir, yo creo que el tema del sueldo mínimo igual es, es un tema complicado en general porque yo pienso que lo que tenéis que hacer es, es fortalecer la estructura orgánica de, la, de los sindicatos. Weá. O sea, en todos los países Segura, donde sí, los tienen un, una forma de debida es porque pueden negociar los sueldos y negociar las cosas desde una perspectiva de más poder, ¿sabes? Y creo que esa es la manera de hacerlo, no, no, no sé si tanto el sueldo mínimo, o sea, yo creo que lo más importante es que, es que exista sindicalización y derechos laborales más, más, más, o sea, no sé si más de los que tenemos, pero sí que le den al, eh, un peso, al, porque te acordé que cuando se trató de hacer durante el gobierno de Bachelet la derecha y la DC se pusieron en pleno y cagamos con derecho a huelga y otras cuestiones más, ¿cachai? O sea, no, no fue... O sea, no, es la única forma de, forma de poder, de poder sí, avanzar. De hecho, a huelga, por medio, ¿cachai? porque es cuando tienen reemplazo, ¿cachai? Onda, tú, ah, tú, sí. te, o sea, tú, tú te sí. vayas a huelga, pero los buenos trabajan con part-time, ¿cachai? Entonces, sí. obviamente, ¿qué poder de negociación tenéis? Y de hecho, se, se demuestra, eh, no sé si te de la movilización enorme que hicieron el Consenter, a propósito de, la, de, la, de una huelga que hicieron allá y, no, y puta, salieron trasquilados, pues, bueno, obviamente, si, si las empresas no pierden, ¿cuándo pues, eh, tenéis sindicatos débiles? La derecha dice, oye, pero es que los sindicatos son corruptos, Puta, sí, son corruptos, es verdad que hay mucha corrupción, o sea, todo puede ser corruptible, es el tema es que hay una, una, una, una, una ley sindical que castigue eso, con, con, con, o sea, que castigue y fiscalice ese tipo de cosas de manera adecuada. O sea, el problema que tenemos en Chile tiene que ver con eso, ¿cachai? La, la, la corchaloría no da abasto o las mismas cosas que, que los organismos que tenemos, inspectores y un montón de cosas más nos dan abasto para toda la cantidad de empresas que hay que fiscalizar finalmente, ¿cachai? Entonces yo creo que ese es el tema, porque el núcleo de la corrupción, a ver, todo es corruptible, el problema es que necesitamos una orgánica legal que permita frenar eso, ¿cachai? Y mientras no, no, se, no se vayan lado los dardos, estamos puros haciendo hueás, ¿cachai? Puras hueás nomás, porque al final si va a tener sindicatos corruptos igual si vaya a tener congresos corruptos, igual. Si vaya a tener sí, corruptela weán, en el aparataje público, la weá no sirve nada, weón. Oye, <risa> hablando justo de corrupto, hablando de corrupto, voy a hacer dos do links. Lo primero, eh, esta semana, Amazon, que la, todos hemos comprado por Amazon, no tiene sindicato a nivel, a nivel mundial, porque lo tiene prohibido, igual que Starbucks. Y en esa pasada, Amazon. Eh, levantó el primer, levantaron el primer sindicato en Estados Unidos, le, ganaron el sistema, y lo que me llamó la atención que eran como 2.600 votos en contra de 2.500 como que estuvieron ahí en la, en la pitilla, pero Amazon va a tener un, un sindicato estable en Norteamérica en esta pasada, donde lo tenían prohibido eh, lo de Home Center, teníamos un amigo muy cercano en ese momento adentro, ¿te acuerdas? y el sindicato por votación estaba como en el 8% pidiendo el sindicato la empresa le ofrece el 6% se van a huelga y le dieron el 2, porque perdieron la huelga en esa pasada, que fue desastroso también en el cuento. Y hablando de corruptos, ¿cómo se llama el general? ¿El general que en la semana la jueza lo llevó a lo puso preso? El Ricardo Martínez. Ricardo Martí. Martínez, que llegó, oh. llegó de, vieron las declaraciones, que llegó declarando que eran tratado, él quería ser tratado como un igual, todos iguales como ante la ley, ¿lo viste, Angelito? Esa parte en particular no, pero lo vi cuando estaba dando las declaraciones. Que dijo que por favor, que le pedía a la jueza, y era porque no lo dejaron ir con el abogado. A dar la claro, pero eso no Por, loco. por eso le acogió a, a su derecho de guardar silencio. Claro, y salió como todos los mortales. No, mm -hmm. se, fue en no se fue en carro de la gendarmería. Se fue en su auto privado al, claro. a donde estaba preso. A peñarle. Y que salían a cuadrar. Todo en esa parte. Porque viste que es, es, es prisión militar y, tiene, y él... El, el comandante en jefe, la weón. Me parece terrible. Y vive en una casa de 6000 metros cuadrados. Ay, oh, loco, qué aberrante la corrupción, weón. ¿Cómo le ponen los milicos? Sí. Oye, sube, solo va a complementar la conversación del otro día. ¿Se acuerdan cuando se le robaron como cincuenta y tantas armas? Sí. Fueron sí. en realidad. Está como el chiste. Como el chiste, 80. pero al revés. Claro. <risa> Qué terrible, loco. ¿Y tú no viste ayer con nada de lo del general? Más allá de lo que he comentado, no. Cacho el tema, pero no me metió en la menudencia propiamente tal, weón. Hay que cuidar a hay que cuidar a la jueza. ¿cómo se llama? Rutherford. Rotherford, Romyford. Rotherford. Rotherford. No sé cómo se dice. Oye, hay que cuidar a esas por porque no, ¿eh? ¿Se sí. acuerdan cuando estaban siguiendo los pacos que los milicos dijeron no? Que estaban dejando unas cosas, justo pasaron por, ¿Amenaza? por ahí. En la moto. Sí. Sí, amenaza, pues, bueno. No, si no, nada menos. Aquí en Peorún se empancaba había la mina. Creo. Sí, que hay que cuidarla, por favor. Sí, que por favor, la, la, la niña esta, la niña esta, la jueza esta. Sí, por favor, la Juan, porque esta es la que está haciendo la pega, eh, la han querido sacar varias veces, la han querido denunciar, la han querido demandar, y bueno, ahí está en la pelea, pero me parece que lo que está haciendo ella de primera mano es súper interesante para lo que viene nuevamente, no solamente los militares, todavía falta que empiecen falta, a caer eh. los, de la, los de la aviación, que también son ladrones, todo lo que están robando, pues, y no, puedes, no son las dos ramas, pues. son todas las ramas. Todas las ramas, sí, pues. todas las ramas. Son... Es que weón bueno, tienen demasiado chiquelito de las sí. fuerzas armadas de este país. Es demasiado. Sí, bueno. Y es normal, Las que... Peleas... Pues, bueno si como tenías el medio erario público, para, no, ¿cómo no vaya a robar? Pues, bueno si es que ese es el tema, tú, tú no podéis pensar en estas cuestiones como, como, como si la gente fuese buena, weón. Bueno. Tú tenéis que, a todos los servidores públicos, servidores entre comillas, tenéis que tratarlos como enemigos de la patria desde la ley, weón. Bueno. Es así. Cual, enemigo, más, sí. más, bueno, o sea, puta, que, que cualquier ápice de corrupción se castigue, incluso soy partidario de weá media media arcaica, así como cortarle las manos, güey, así. Porque encuentro que la... un dedo, Es que sí, te encuentro que la corrupción es demasiado peligrosa para un país, pues, ¿cachai? Un dedo por millón, un dedo por millón. Un dedo por millón, claro. <risa> <¿Te cachai? risa> ¿Un dedo por millón? ¿Cachai? En el caso de Martina, un dedo por viaje. Un dedo por viaje, eran 96 un viajes. Viaje. <risa> ¿O no? No, o, no, o era el 15, 15, 15 viajes, 15 este, 15, entre el 2009 este. y el 2019. Ahora lo que me parece más terrible es esos viajes de la forma que te los pagaban, entraban dentro de tu viático mm. y que tú después hablabas con la, con la empresa para que te los cambiara por uno más barato y claro. te devolvían la plata y ya para adentro. Oh, claro. Sí. Un, dedo por viaje, <risa> un dedo por viaje y al 21 tengo que te cortan, weón puta. ¡Ja, <risa> Estaría bueno igual, pues bueno, te cacháis todo los sentido, sentido. Hay nadie la la más la que, la que tengan que reacometer corrupción. Es que a lo mejor <risa> debería, debería partir por ese. Ese es el primero, al toque. Es el no, no, es. lo. Al, tiro. al toque, nada de güey. Nada de güey. Si le da la que hace güey, más el título, la <risa> Oye, bueno, este chile lleno de cosas. Hay otras peleas que sucedieron esta semana, ¿vieron...? La Bessi o la Tere Marinovich ahí en una pasadita que estuvieron en una radio, estaban discutiendo la de la Increpa y se vuelven. todo salpicado la... de barro ahí. <risas> Están peleando las dos mujeres. Y pese a que en algún minuto la Bessi había hablado bien de ella, que se habían sentado, que habían conversado muy lento, la Bessi igual le, le patiné de repente, me da chapita. Y, ¿Pero qué les parece a ustedes esa pelea? ¿La vieron? Sí, yo la vi. Sí, yo la, vi. la escuché también. No sé qué opinan Angelito. <risas> <risas> Mira. Yo la vi y al principio, bueno, cuando la empecé a ver, me cargó la actitud de la Tere. Porque siempre como que me genera rechazo esa actitud tan sarcástica, que todo lo tira como a, a burlarse del otro, como esa actitud tan, tan altanera. Pero después, cuando vi la respuesta de la Bessy, de verdad fue así como, oye, ¿qué onda? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué? ¿Por qué le dices eso? Siendo que podría haber argumentado con un montón de otros datos estadísticos concretos con respecto a las preguntas que le estaba haciendo la Tere y ella se fue como por otro lado a cuestionar de que ella se había casado con no sé quién y que por eso tenía plata, o sea, encontré que su argumento fue súper poco consistente, siendo que tenía la oportunidad de rebatir con hechos concretos, con datos súper reales, por ejemplo, de que la baja de, de ingresos, por ejemplo, en, en carreras externas de las mujeres está disminuyendo considerablemente, eh, que los bancos sí, efectivamente, te rechazan a ti por ser mujer, porque si tú estás en un rango de edad eh, determinado, no te dan crédito porque eres un, un cliente potencialmente de riesgo, ¿cachai? Y que es una situación que no solamente se da en los bancos, sino que también se da en otro tipo de instituciones, las mismas ISAPRE, eh, y, que, y que, por ejemplo... Eh, eso básicamente, eso me fue la onda pero lo otro que me molestó también de la Tere es que le dijera así como sarcásticamente oye, venís llegando de Afganistán así como como que ser mujer en Afganistán fuera así algo muy bacán, ¿cachai? o sea, ¿Cómo, cero cómo, con cómo, eso con la realidad claro, ah, porque porque para decirle oye, tú lo que estás diciendo es como de país Claro. Que pasan en otros países, en el fondo. Claro, así como. Y, pues, y ahí sin caer. En el, en el campo, bueno. Claro, y ahí ya, pucha, sin caer en el prejuicio, pero eh, claramente hay una desconexión súper amplia sí. de lo real que viven en el día a día muchas mujeres. Entonces, eh, mi postura ante eso es que yo, pucha, por, de una manera sí apoyo a la Tere porque estaba haciendo una pregunta súper concreta, preguntando datos, y, y en esa oportunidad la Bessi tuvo la opción de responderle de manera inteligente y no lo hizo, y se fue por, lo, por la rama y le respondió desde la guata y desaprovechó una oportunidad preciosa encuentro no Y al mismo tiempo como que deja más parado al, al, a las ideas que representa la Bessi también, porque en el fondo es... es ¡Claro! Es... La de Matinovich hace esas cuestiones por, porque, puta, porque quiere ver si pisan el palito. Yo, en general, yo, ustedes saben, yo con el feminismo no comulgo nada, weón. Creo que su manejo de datos es como las pelotas. Yo me, yo me quedo el feminismo estudiando, digamos. Eso es lo que, lo, que, lo, lo que me pasa a mí, por lo menos. Pero el tema es que, es que fue muy mala la respuesta de la Besi, weón. O sea, no, no, no fue una respuesta adecuada. Y la tele, por supuesto, ganó en esta pasada, porque en el fondo eh, su rol es provocar, pues, para ver si pisan el palito no, po, o no, sea, pues bueno, o es el rol de la weana. Es lo que quiere hacer. Sí, y por otro lado, no, yo creo que... también, porque puta, si uno, uno es cuestionar nomás la, la weana nomás, pues si no tampoco es tan terrible la wea, o sea, la weá contestarle, como dice el Angelito, ¿cachai? No, no. Sí, ahora, ahora en esa pasada, mira, eh, o sea, es que nosotros ve, vimos los dos minutos del video nomás, donde queda la, como la mala onda. Creo que la verdad claro. responde como, como la raja. Mal. Porque saca aguas que no están en la, en la pelea. Que, sí, ay, pues te sí, casaste con no un buen con que... plata, te casaste con un buen con plata, te conociste todo, no sé, una mierda de respuesta, colega. Porque no tiene nada que ver, solamente ataque por ataque nomás. Puedo decir, mala onda. Ahora, sí me parece que la Tere... Es una hincha pelotas, pero así de primer nivel. Que ella tiene más profesional. Sí, profesional. Claro. Ella es profesional en esa weá. Porque es lo que hace es lo que le gusta es la vaina que tiene, independientemente de las casas que se han mandado. Debe ser una desagradable estar ahí en la pelea. Yo creo que una loca muy buena onda en la conversa, pero en la pelea como en la mala onda, creo que una loca que debe ser muy insidiosa, muy desagradable. ¿No si vieron los vistipuntos? Ay, oh, yo lo encontré la última. <risa> no, también ahí en la conversación con la Bessie, como que le decía que... Eh, le decía prejuicio, eh, te estaba haciendo la víctima, como que ella todo, sí. todo lo encuentra. ¿Viste que los vistipuntos? los vistipuntos? ¿Qué es vistipuntos que esa wea? En la constituyente, en algunos momentos, cuando ella cree que alguien se está haciendo la víctima, no sé, habla del de tema mapuche o alguien eh, habla de alguna wea que a ella no le parezca, saca un letrero que dice vistipuntos y sale 10, 100... O, o mil o diez mil. mil. Y lo levanta, weón. Y lo levanta. Y le da puntos. Y decía que podían ser acumulativos. Sí, weón. Y lo... O sea, porque sabemos que es profesional en lo que hace, ¿cachai? Una desagradable, pero así... De, de esas que te quieres pitear, po. ¿Cachai? Ahora, ya, lo que sí pasó... No, no, no yo, no, yo no en particular porque no tengo mala onda con ella, pero me imagino la instancia donde te estés jodiendo todo el rato por cualquier cosa, que esté tirando mala onda, que esté levantando la hueá, que interrumpe la hueá y no se pone la mascarilla, que sale a fumar, que 200 cosas sí, que hace ella, yo Constantemente. De la Oye, claro. Sí, te acordás cuando sí. dijo. Eso... Entonces, siempre te la querías pitear, yo creo que ahí la pasada, como que uno está caliente con ella, yo creo que por ahí pasó lo de la vez. ahora. Eh, en esa pasada que levanta el cartelito, que baja el cartelito, sí me parece una loca que está medio chapita, cachada en su defensa, en su volada y en lo que ella quiere defender. Eh, le han pasado muchas cosas. No sé si dieron cuenta que esta última semana en las noticias salieron varios rechazos de algunas cosas que a todos, entre comillas, nos podrían importar de la constituyente. No se dieron cuenta que salieron varias noticias, como el tema de Fontaine. Fontaine sí. se tomó de... Incluso salió la de una bueno. de, que pone de manifiesto que el rechazo va subiendo y está por La cadena. La cadena la es caden la que sabemos que manipula, que, que manipula durante... Pero había otras no no, Sí, la, la, la agricultura levantó una que sí. dijo que... que Casi va a sacar casi el 98% en las elecciones contra Boric. Entonces, es en la misma, es la sí. misma de, de la agricultura. Y claro, va no a ganar tenía... el rechazo, también dijeron eso los hueones. Claro. Por dos y, eh, bueno, y, y claro. tenían un margen de error, de error entre dos y cuatro. ¿Cachai? Como que ese era su y hueón 98% ni Hitler, pues, bueno. bueno sí. En, claro, parte... en lo claro, en Vitacuta sí, pues bueno. claro. Ya, Pero lo que, lo que quería contar es que varios incisos se han ido rechazando esta semana, pero hay una trampa en esa pasada. La trampa es que están metiendo incisos los de la derecha en momentos que no corresponden dentro de la constituyente. Entonces después la noticia que queda es el rechazo. ¿Cachai? No están en los, en los lugares de donde ellos tienen que poner esa discusión. Lo están poniendo en cualquier discusión aleatoria donde no debería discutirse. Y por eso sale rechazado y, y eso se queda como noticia. Esa es, es la estrategia que está realizando eso pasa también, negro, porque yo encuentro que ahí hay una cuota de responsabilidad también por parte de la convención, porque ellos no han desarrollado una estrategia comunicacional para dar a conocer cuáles son las gestiones que están realizando efectivamente. Entonces, eh, ya desde que renunció su directora de comunicaciones, como que se nota que hay una fractura en todo lo que es acción comunicacional de la convención. Yo que Entonces, no lo creo, tú no comunicas. Lo que tú estás creo... haciendo, obviamente la gente se va a tomar de lo que dicen los medios, porque todos ven ya. los canales nacionales que, que dicen puras tonteras, ¿cachai? Entonces... No, no, pero, pero lo que pasa es que son dos cosas distintas, escrito disculpa, primero es, ¿dónde se están colgando los de la constituyente de la derecha para sí, que se sí. Eso es lo que sale, pero como, como contraparte, tampoco habían recursos para contratar líneas de periodistas completas, porque Piñera no las aprobó. Ahora, hace, desde que entró Boric, las pidieron, para armar estos planes comunicacionales, pero no hay gente que pueda desarrollarlas, porque la pega demasiado harto. Imagínate que en la semana están sesionados hasta las 2 de la mañana. Claro. Yo voy... Entonces, ¡Ah! Se le indica mucho a la constituyente que no tienen mecanismos buenos de difusión de lo que hacen, pero al mismo tiempo no tienen los recursos para hacerlo. Entonces, como, weón... ¿qué claro, los equipos pertinentes porque hacer. no los pueden contratar, pues. Claro, exacto. No, Oye, campaña, lo... sabía que la campaña venía fuerte, ¿cachai? O sea, eso es lo que a mí me da un poco de lata, pues, weón, porque... Puta, la campaña viene fuerte y pisan el palito, por ejemplo, esta weá, si, bueno, claro. la Claro. esta weá le resta a la izquierda. Solo, solo, el, quiero, solo quiero decir que en la semana, eh, viste punto, viste punto, viste punto. Elsa, Oye, esta, nos... a, pues, yo, quiero, yo quiero hacer una acotación. A mí me gustaría saber de dónde sale el presupuesto para imprimir esos carteles. <risa> <risa> Los debe poner en su cuento. Bueno, lo que iba a decir es... <risa> La, la, la Tere, viste punto, viste punto viste punto para acá, viste y punto para allá poniendo, subiendo la cuestión en la semana, los tenía todos hinchabolas, y hay una constituyente que yo conozco, que es la Elsa Labraña, que es de mi porta, así una loca grandota, que fue la que golpeó la mesa el día que se inauguró la, la convención esta es una, una loca bien empoderada pero bien también así fuerte en, en su vaina eh, fue y se sentó al lado de la Tere enojado, así de, de chuchada y toda la caga y la Tere no levantó mal el cartel <risa> Y la tele se le acabó el huevo. Y dijo. Se puso listo, a trabajar. No, se puso a trabajar y no levantó más el cartelito. Y la otra loca estaba mirando así para piteársela ahí mismo. Podría levantarlo porque, Su patada bajo el escritorio. Ahí queda la cagada. O sea, ahí sí, que, sí que ¿Cómo? Ya, ¿Cómo? No, levantarlo Igual, pues si le llegan a pegar a la tele, weón. No, claro, ahora huevo, yo que... levantaría. Yo, yo haría, yo haría otro cartelito al lado, así como, no sé, weón. Bueno, esta está nada, no sé. Ella levanta la el huevo y yo levanto el mío. Al final la, <risa> Gente, algo más inteligente la sí. convención se traduce en carteles. Bueno, ella levanta la wea? Que me, me da como rabia que la derecha sea más ingeniosa en esto, weón. Es como, weón, mierda, ¿qué le pasa? Sí, wea? yo subo, yo, viste que dice 10.000, mil no sé, yo diría, ella me ama. Eh, 10.000 veces, no sé, claro, no sé, no sé sí. algo al lado. O inventar los telepuntos sí. weón. Ah, pero igual claro, eso sería se transformaría en una chacota por negro, imagínate. No, no, pero estoy pensando en que no, en por no pegarle, solamente en esa pasada por no pegarle. Oye, saluda al Rodrigo Bombero, Jerko que nos está viendo por ahí. Se puede Era, poner una, pero, una pero, ¿cómo estáis? una ahí. por ahí. Oye... Perdón, Jerko, no escuché lo último, se cortó. Lo que con ese weón el otro día. Esa... Esa... Mira, Oye, para acá. Yerco Pablo. Oye... eh. Tenemos un par de cosas más que hablar, ya estamos cumpliendo la hora, nos quedan cinco minutos para completar Uy, la hora de esta sí. conversación. Vuela la conversación en esta revuelta. Recuerden Ahora no que... quitados! Pero sí, un segundo, vamos al toque. Eh... Recuerden seguirla en YouTube, recuerden seguirla en Spotify, y recuerden que si quieren libros vean los chiquillos de Aura Ediciones Chile que están en Instagram. Aura Ediciones Chile, y también a los cabros de Apícaro Lonquena y al Claudio Layeri que, que tenemos que hacer un concurso, que por ahí están. Eh, mira, entró, el, entró nuestro compañero Tuno en este minuto, nos tira un mensajito por ahí, por favor, lo pueden poner en pantalla. A ver si sale en pantallita el Tuno, que acaba de mandar un mensaje. Eh, no sé si lo alcanzamos a subir, pero lo voy a, lo voy a leer, dice, llegué más tarde que la conche de tu madre. Mi candidato al Carepalte es el ex general del ejército, que nos que no está sobre la ley ni bajo ella. Y eso fue lo que dijo cuando llegó, yo no estoy sobre la ley ni bajo ella. Y después se va en auto y un... Claro. Bueno, ahí está en pantalla, ahí está en pantalla el, el, el instante del tunito. Eh, oye, tremendo lo que pasó esta semana, tenemos algunos nominados. mira nos dicen ahí que una hora es muy poco, que evalúen alargarse un poquito. Sí, un po es que siempre nos pasamos un cachito. Entonces ahora vamos a estar hasta con una una diez, una y cuarto... Pero ya vamos, ya vamos. ¿Tenemos algunos nominados, Angelito? ¿Tú, ¿Tú tienes los nominados de esta semana? Vamos a sumar al del turno también, ahí en la pasada. A ver, ¿a quién tenéis de nominado, Angelito? Eh, a la Tere. la Tere. La Tere es una nominada. Es una nominada. es una nominada. La Bessi es otra nominada. La Bessi. La Bessi, el viernes la nomina por Longhi ¿A y tenemos nominado a Fontaine porque el carepalta dijo que no iban a expropiar y toda esta vaina y salió de titular, y de portada en la última noticia, que eso al final queda para todos lados. Claro. Eh, que, que lo que queda que el titular que uno pasa en la mañana y lo mira, entonces tenemos a la Teri, a la Bessie, a Fontaine, y al general y al, que acaba de... Y al Ricardo, y al Ricardo Martínez. Y al general que acaba de nominar el turno ahí en, en, en la web. Eh, está el Rodrigo, está el turno voten por uno, chiquillos, cada uno de ustedes, por favor. Vamos a dejarlo esto aquí, veremos un segundo, y de ahí hacemos la... Renómina con nosotros tres a ver quién gana esto en el premio Carepalta o Cara Dura esta semana. ¿Tienen alguna recomendación? Oh, sí, weón. A ver, Yerko, Pablo. Al Yerko primero. Sí, lo que pasa es que, un poco pensando en esta discusión Tere, Tere Bessi, weón, eh, para que no vean que los cuestionamientos de Tere a la, a la idea feminista son a o nada, Les recomiendo el libro Justo All Feminism de. De la Cristina Hofsommer, y si no leen en inglés porque no está en español, está el libro El Patriarcado no existe más de Roxana Kramer, de Argentina. Y los que no quieran leer, está el canal de YouTube de Xeno, XENO. Ya se lo recomiendo a todos los que, los que quieren ver crítica al feminismo de género desde una perspectiva más científica. Eh, eso. Oye, mira, ahí, ahí ya tenemos un, ya buena, buena recomendación. Jérgio. Yo voy a buscar el documental o mándame el documental para postearlo ahí a la revuelta para quien lo quiera ver. Oye, en eh, el canal, perdón, no el documental. El, Rodrigo, el bombero, dice que nomina a Kaiser, segundo de Klinik, 14 años en una universidad de Austria y no sacó ninguna carrera. Sí, en Innsbruck, Realmente. estuvo en la universidad de Innsbruck y no estudió las siete carreras que dijo, sino que como cinco nomás. Tres, no, solo tres. Solo tres. Además yo, que yo, solo decían decían. a los eternos estudiantes de la izquierda, weón, y puta, aquí tenemos un eterno estudiante de la derecha, yo creo que, weón, más que que de falta es un gran valor, weón. <risa> <risa> weón. Weón insistente, así, weón. Estuvo, weón, no sé cuántos años en la universidad, culiado, weón. Estuvo como diez años en una carrera ese, weón. Yo creo que tiene el récord, weón. Yo nunca he visto un weón que haya estado tantos años. En Innsbruck creo que estuvo diez años, en una de las carreras en las que estudió, weón. Oh, Oye, Diego, tenemos a Kaiser, al General, a la Tere, a la Bessi y a Fontaine. ¿Tu nominado es? El mío, yo creo que. puta. El estoy, Kaiser tiene un, Fontaine, tiene un voto. Estoy, yo, ¿Perdón? yo creo que Fontaine podría ser, es que, es que lo de Fontaine es grave, weón. Eh, es, es muy cara dura Fontaine, weón. Es muy cara raja, muy Fontaine, cara raja. El constituyente de la derecha. Y, y, y vinculado a grandes a, a, a conglomerados de AFP. Angelito, ¿tú? Tele, Tere, la tele. La tele hizo Un punte de la tele. venida de Afganistán. Oye, Dios, Dios, ¿nos, ¿me puede hablar acá al oído, por favor, y me da su voto, su veredicto? A ver sí. si nos escucha por ahí. No escuchará, yo no hace rato que yo creo que está durmiendo Dios. Vamos a ver, sí. a ver si. Lo que pasa con Dios es que está recién llegando a su casa. Ay, un, un segundo. ¿A quién Dios? ¿A quién vota? ¿Por quién vota? Dios, voto nulo, ¿lo escucharon? Se abstuvo, se abstuvo. Se abstuvo, se abstuvo. A lo Kaiser, por el otro día que también votó, se abstuvo en una, en una votación. ¿Cuál era la votación de Kaiser que se abstuvo? ¿Te acuerdas? No, Porque y Kaiser. Kaiser una... hablando, hablando en alemán en el Congreso. Claro. Qué, en... <risa> Qué comparativamente malo va encima. La... Besimo. Comparativamente malo, eh, tratar de hacer esa, ese equiparamiento. Oye. Yo voy a votar porque el general me parece tremendo. parece que lo que de Fontaine también tiene un voto simbólico mío, pero creo que el general gana esta pasada. Tenemos dos votos para el general, uno para Kaiser, uno para la Tere, una para Fontaine. Entonces el cara de palta esta semana es el que nominó el Tuno, el general... ¿Cómo se llama, Angelito? Ricardo Martínez. Ricardo Martínez, el Ricardo cara de palta Martínez. de esta semana. Oye, Angelillo, tenemos el cara de palta ya definido. Eh, segunda cosa... Ángel eh, y yo, ¿tiene alguna recomendación, alguna película, algo que haya visto durante esta última semana? Eh, película, o sea, he visto puras películas súper banales, pero les quiero recomendar un libro. Ah, ya, entonces vean la segunda temporada de, de Bridger 2. Ah, no. ¿De mi cosa? Pero si nosotros acá, yo recomendé la semana pasada como conocí a tu madre, recomendamos lo que nos parece entretenido, ¿no? O sea, sí, yo me, en realidad me gusta esa serie. Pero me gusta más que nada porque aparecen personas que es No, eso. pero en realidad... ¿Algún, ¿Algún guapito ahí? ¿Algún guapito? De la primera temporada, el protagonista, obviamente, que era como él. ¿Un guachito? ¿Un el guachito? El de un de sí. Sí, todo el rato. No me acuerdo cómo se llama. Pero ya está la segunda temporada, así que vean Pero eso lo va a pasarlo bien y ver cosas lindas. Eso. Vamos. ¿Y a quién? ¿Qué libro? Más. Eh, sí, les quiero recomendar el libro El hombre que no deberíamos ser, de Octavio Salazar, que es un libro que trata como de establecer un, este nuevo contrato o esta nueva forma de, de relacionarnos entre hombres y mujeres. Así es que es un libro súper interesante y recomiendo que lo lees. Buena, buena, buena, buena. El hombre buena. que no deberíamos ser. O sea, es El hombre que no deberíamos ser tachado con rojito. ¿Para qué ah, leas? Mira, podemos, ¿no? ¿podemos, hacer, podemos hacer una contraparte con el patriarcado, no existe más. Ah, Podría ser una, una pasada ahí. Ah, dos libros claro. en una contraparte. Eh, yo hoy día no voy a recomendar ninguna serie, ningún libro. Yo usualmente estoy escuchando, descubriendo música, mirando sobre todo hip hop, que es algo que me gusta bastante. Y durante el último tiempo eh, eh, he estado descubriendo un rapero venezolano que lo mataron, que hay una historia bien particular, y que ya, que ya tiene algunos años muertos, creo que cuatro o cinco, y lo he estado redescubriendo, que mucha gente siempre me habló de él, y ahora lo estoy como digeriendo, se llama Cancerbero, mega rapero, muy buenos textos, tiene algunas cosas con Apache muy buenas, una letra muy clara, hay unos en vivo y algunas cosas que hizo como rapeando en improvisación, de un muy buen nivel, así que se lo recomiendo absolutamente... A Canservero que ahora como que le he estado reescuchando, así que ahí el tip de hoy día, el Diego recomendó un par de libros, le han escrito un par de libros y yo recomiendo un poquito de música y también lo podemos hacer. Eh, nos dice el Rodrigo que escuchen el podcast La Ciencia Pop, en Spotify, es de divulgación científica de Gat, Gabo Twittero y el, y el Adolfo que el tú no dice ganómica acá de candidato. Dato no menor desde la salida del tirano. Todos los ex generales en jefe han estado investigados al menos por delito de malversación de fondos públicos. Ninguno se salva de los valientes soldados. Así que nada, el Tuna ahí nos deja un mensajito. chiquillas, sí. estamos aquí cerrando en una hora. Hoy, estuvimos perfecto hoy día. ¿eh? Perfecto, grabado. Claro. Muy bien, estamos bueno. Tronometrados. Cronometrados, partimos la hora Este es nuestro cuarto capítulo, ¿no? Creo que ya es nuestro cuarto capítulo de esta temporada Así que nada, pues estamos re contentos Está bien entretenido todo esto Súmanse, Súmense, ayúdennos a difundir el podcast Pásenlo a los amigos Esta semana, mañana ya lo tenemos en YouTube Y en Spotify Cerca al mediodía, los tenemos las dos cosas arriba Entonces también vayan a escucharlo allá Y nada, pues me despido Súper agradecido Angelito Súper agradecido yerko Pablo Súper agradecido Fux, acá que están los controles por dentro y eh, nada, nos vemos la próxima semana los dejo a ustedes para que se despidan ahora besitos, besitos, chao <risa> <risa> <risa> no, como siempre un placer compartir con ustedes chiquillos súper entretenida la conversa y nada, no, nos vemos el otro lunes con muchos más temas entretenidos, interesantes si quieren tal vez que toquemos algún tema que lo escriban ahí en los comentarios o que nos propongan así es que lo podemos investigar, preparar, investigar. desarrollar claro si quieres oye, que conversemos oye, quiero, sobre algún tema en particular. Oye, quiero hacer una pregunta, Angelito. ¿Qué, ¿Qué fue esa mano que entró, que entró de repente a, a tocarte? ¿Cuéntame, no. Cuéntamelo. Mientras <risa> cuéntamelo. Es que estábamos aquí, yo estaba, estaba mi hijo, que bajó porque le dio hambre. Entonces, él vino, me tocó el hombre en el celular, y es, o sea, en, aquí con su mano, y en su celular escribió si se podía hacer un pan, entonces era para que mirara el mensaje en el celular. Entonces, después yo le digo que sí, y él me tira un beso y se va, se hace su pan y después se va. Ah, Pero esa yo, fue la yo mano. Vi la, yo, yo vi la mano que entró así, mira, y así, sí. y te golpeó y se fue. Claro, en vez de mandarme un mensaje por el WhatsApp, no, él quería mostrármelo y me escribió, ¿me puedo hacer un pan? No, está en Guantánamo para claro. estar los cabros, está en Guantánamo. ¿Ah? Están en Guantánamo por eso lo tenía que preguntar. Claro, no, pero ¿sabes que Antes de comenzar le hice una tremenda hamburguesa, así de regalones. Bueno, así son los cabros, sobre todo que ahora que empiezan sí. a crecer, aguanta refrigerador, sí. ah, la inflación, ¿cómo te va a tener? Sí. Y el copablo, un abrazo yo, grande. Sí. <risa> está caro. ¿verdad? El aceite, buvo, está terrible, caro oh, ah, Yo les dije la otra vez, ¿se acuerdan que les dije la, el capítulo anterior? Que el aceite está carísimo, ya la sopa y pilla pronto dos por Lucas los abrazo, nos vemos que estén bien, chao Fuchs. muchas gracias por todo y nos vemos en un próximo capítulo de La Revuelta la opinión de las y los C3 chao. comparta, comparta